chavales! Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Spectre Brian Y hoy les traigo un nuevo vídeo, un glitch que está pasando en FIFA 20 ahora mismo Y es sobre la forma física chicos, la forma física No compréis de momento, ¿vale? No compréis nada de forma física Los jugadores siempre, siempre van a tener el 99 de forma física ¿Por qué? Porque es un glitch FIFA no lo ha arreglado de momento Seguramente en el siguiente parche lo pondrán pero de momento no lo han quitado. Así que no se gasten monedas para Full Champion de forma física. Ni tampoco solo de Full Champion, sino de Division Rival, de Squad Battle y demás. No se gasten monedas ¿vale? para eso. Lo importante ahora mismo es que tenéis 99 formas de física. Así que no necesitáis tampoco suplentes ni nada por el estilo. Porque nunca se van a cansar los jugadores. Obviamente en el partido sí, porque van a estar agotados. Pero. Vuelven a regenerarse. Entonces, ese es el glitch, chavales. No compréis nada de eso. Se los aconsejo. De momento, obviamente en el siguiente parche, pues ya no lo sé si lo quitarán. Obviamente, supongo que sí. El FIFA arregla bastante rápido las cosas. Ya que es una, no sé si decirlo, comunidad bastante grande. Demasiado, demasiado, demasiado grande. Porque, de, para no decir la más famosa, comparado con Fortnite. Pero bueno. Eh, quitando rivalidades eh, Quería demostrarles este eh, partido En lo que hablaba del glitch y demás Y estoy bastante orgulloso De lo que está pasando en el canal Ahora mismo he subido un vídeo de FIFA 20 Y ya tiene casi 4000 visualizaciones en una semana Bastante cool Y ahí no sé qué le ha pasado a mi portero Mirar ese pase que le doy al jugador contrario Para que me marque ese 1-0 Qué vergüenza, qué vergüenza Me de verdad, estaba llorando En la silla, estaba llorando ¿Cómo puedo hacer esa cagada Ahí, y encima con un plata El, y, madre mía Se me la Se me traba la lengua Madre mía, demasiado Demasiado además, no sé qué coño acaba de decir Chavales, no corto El vídeo, vale, quiero explicarlo todo Del tirón, porque paso de estar Cortando el vídeo, lo siento mucho por ser Perezoso pero bueno, ahí va el 1-1, a uno y chavales, le cojo la contra, y el 2-1, Morales, el chetado del FIFA, chavales, el chetado, pero madre mía, de verdad, las estadísticas que tiene este hombre son brutales, lo que iba diciendo... Eh, FIFA últimamente está teniendo muchos fallos, ¿vale? Muchos fallos y lo estoy aprovechando para subir al canal Y estoy bastante orgulloso ya que está teniendo bastantes visitas Ahí marco el 1-3, chavales Aquí voy a marcar el cuarto Y polémico Aquí un gol polémico Ahí veis que no es fuera de juego, ¿vale? No es fuera de juego Yo lo pensé, miré el bar como 500 veces El árbitro vio el VAR y digo que era gol, yo estoy de acuerdo con él obviamente Y aquí nos viene en un contraataque porque mirar esto chavales No hay handicap en FIFA, que va, no para nada, no hay handicap en FIFA No, para qué, para qué yo fallar un tiro, no, dos, tres, cuatro tiros mirar uno, dos, tres, cuatro tiros nos ha marcado ahí de rebote y chavales, ese es el glitch, espero que les haya gustado, voy a subir otro vídeo ahora mismo, aquí arriba en la pantalla seguramente lo tendréis y si no al final del vídeo, ¿vale? de eh, las mejores tácticas personalizadas para el Ultimate Team. Chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les guste el vídeo, Dale un gran like y suscribiros si no lo estáis porque subo bastante contenido últimamente de FIFA y sobre todo del Ultimate Team y de Fortnite también subo bastante. Una vez dicho esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.